El día de hoy venimos a un baile Sí, venimos aquí a lo que son las fiestas de mayo eh, 2022 Queremos enseñarles un poquito de lo que se vive aquí en esta feria Ah, exactamente Y pues ahorita vamos a ver cómo y nos Y mostrarles va. también, Mario, algo pues que no es tan común en varios países Porque sé que bueno, nos ven en varios países Sí, exacto ¿no? no solamente en México Aquí realmente está celebrando las fiestas de Puerto Vallarta Ajá, exactamente es lo por eso, es la razón que va a haber muchos conciertos y muchas uh -huh. cosas así Y espectáculos, hay juegos mecánicos, hay de exacto. todo Y ahorita y hoy vamos les vamos a mostrar, a mostrar. Pues Porque vamos. pasan en todo el mes. Y es pues algo bueno de las y pues, fiestas. pues vamos a entrar y les vamos a ir mostrando Exacto. de poco un poco. Así que vamos, Mario. Vámonos, vámonos. costó un dólar, sí, Mario. Es que te, dan un, te dan un brazalete para poder acceder, te da la facilidad de poder entrar también al baile, que Exactamente, pues no te están cobrando eh. nada, es gratis. Sí, de hecho la agrupación que hoy vamos a escuchar, Mario, se llama Banda maguey muy parecida a Banda Machos, que exacto. son tecno-bandas, Mario. Sí, es una banda pues conocida acá en México ah, y también les vamos a mostrar y pues fíjate, Powell, pues, está bien agradable el ambiente, sí, exacto, Mario, hay juegos, hay de todo hay, hay de todo, hasta, hasta, hasta rifas sí, bien Mario, ahorita vamos a comer las famosas gorritas de nata que nunca faltan en las ferias sí. y en las fiestas patronales, igual en su pueblo a lo mejor lo, lo, lo conocen, a lo ah, mejor no lo venden a lo mejor sí, ahorita vamos a probar y se las voy a enseñar estas son las gorritas de nata esas ah, son, exacto. saben bien ricas mm. sí, más si son rellenas, nomás que ahorita compramos naturales, solamente para probar sí, es lo que puedes encontrar en las ferias de aquí de México, casi en, en el 90, 100% de las ferias Venden esto, ¿eh? uh -huh. También venden pizzas, mira. Sí, estas pizzas la verdad son muy buenas, Mario. Casi hey. en todos lados donde hay puestos iguales a estos, saben exactamente igual, Mario. Oh, ¡Wow! ¿Esa qué es? Está chida. Mario. ¿Cómo se llama esa? Pizza rellena. Ah, oh, pizza rellena. Pizza rellena wow, ¿Qué María. precio tiene? Hay que comprar un pedazo, Mario Nunca lo he probado 70 pesos vendrían siendo Si 20 es un dólar, 70 pesos son 3 dólares con 50, Mario Chulada. Mario Fíjate, es como pizza, pero mezclada con hamburguesa Ajá mira, Fíjate no. eso Cómo está ahí Nunca pero, pero, la habíamos visto yo nunca Es vista. la primera vez que la veo en una feria oh, wow. oh, Miren, qué rica, está mira. rellena Le digo que no, es, es pizza y hamburguesa a la vez ¿Está oh. Oh. Sí, es que por dentro me imagino. Que que Sinceramente yo nunca la había visto, Paul. Wow, ¿cómo sabe? Sabe como pisa, pero pues que trae más pan. Pero está rica. Vas, Mario. Y hamburguesa. ¿no? Provecho. Mm. Atascate, mijo. Hombre, gracias por pan de hamburguesa. Es como pan de hamburguesa, pero está rellena de pizza, mucho queso y pizza. Ajá. ¿Ustedes de dónde vienen? ¿De qué es parte? ¿De México? Tlaxcala. ¿De Tlaxcala? No, ahora sí. Porque yo la verdad he visto muchos negocios similares, pero nunca les había preguntado de dónde eran. Pero qué bueno. Fíjense, es muy rico. Muy esa. rico, nunca la habíamos probado la primera vez. Está chida. con una decisión difícil Entonces queremos jugar queremos jugar a los globos pero no sabemos si de 30 o de 50 nomás que de 50 hay balones de fútbol ah, pero le digo a mario que el de 30 pero dice que no que él tiene un balón de fútbol a de fútbol. Le ganamos, por favor, podemos ganarlo a lo mejor o mejor no a 30 y jugamos los dos y jugamos los dos exacto con cuánto te saca el premio tienes que poner las 4 Cuatro. Ya, las cuatro. Fíjate, todo el tiempo he tenido miedo de que vaya a pasar alguien y le vaya a picar Ah, un... no, por eso, cuidado con la niña, Mario. Sí, cuidado yo sé, con yo la sé. niña. Primera. Una. No, una, una. Una, una, una. Dos. <risa> Vamos. Tres. <risa> <¡Dale! risa> Vamos, data. <otra>. ¡Ah! <risa> <¿Cuánto, risa> la cuatro, padres. La cuatro. Voy yo, Mario No fallé, ni modo Nunca lanzado Luego no, qué, Paúl No, güey, no, nunca no, había no, lanzado no, no. A ver, ¿cuál es la maña? No, no hay maña, solamente tírale Ahí está, ¿ya viste? Ya tomo ya no, muy recio No, Pau Salí peor que Mario Ni modo ah. Te no sirvo para los juegos. No tienes no, sí, no, sí, buena puntería. Ya valió. Yo estuve a punto de ganarme el premio. Solamente era uno. No sirvo para los juegos. Entendés. Vamos que a, a perder a otro juego. La verdad andamos algo salados. Así que vamos a perder más el dinero, dinero en ¿no? otra cosa. <risa> ¿En, en, en lo juego, mismo no. En divertir, en diversión ah, más bien. Vamos yo a un mecánico. Yo, yo quería ganarme un peluche, pero <risa> ni modo. <risa> No problema Mira, ponte no la cámara para, para abajo para que vean cómo estamos <risa> Fíjate, no, ya tenía mucho tiempo que no me subía un carrito Chocón Yo también, es ¿Sí? que casi no hay ferias ¿no? Exacto Es muy raro que haya feria aquí en Puerto Vallarta Ay, Fíjate que tenía muchos y subirme a uno de esos Incluso <risa> creo que es la primera vez que me subo ¿Sí? ¿En serio? Sí. Yo no, yo Porque sí. nunca había ido a una feria Fíjate no que a los, carrito ch los carritos chocones es de mis preferidos, realmente sí. Sí. Ya, También de los míos, aunque no recuerde haberme subido a uno Mario, ¿Qué? mira ¿cómo, cómo estamos Estamos somos demasiado grandes Mario Ni modo, desventajas de ser alto Ya vamos a aprender motores, ya nos van a energía Creo que nos van a chocar de primero ¡Oh, Mario, uy! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! <risa> Dale, Mario, ¡Oh, derecha, derecha, oh, no. oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, A ver, bien punto, y Acá, acá, bro! Mario! Mario <ríe> ¡Con calma, Mario! ¡Otro, otro, <ríe> otro, otro! <Okay>. ¡Oh! <ríe> <ríe> <ríe> ¡Oh! <Mario, más pre -cauña> Chido, Paúl. Yo no me muevo de aquí, <risa> así que vamos a otro juego. Ahorita nos subimos ¡Ah! a un juego. ¡Me da miedo! ¿Te ¿Te miedo? ¿Te primera vez que me subo a este juego, Mario. Yo también, te vas a tener que agarrar bien porque aquí se sí salen volando las patadas. ¡Darro, Mario! A ver qué tal está este juego Pero se ve rudo ¿eh? Se ve rudo Sinceramente no dice el nombre Cómo se llame Pero se ve que sí. bueno, Lo único que sí sé es que empieza a girar Girar, girar, girar. Ah, No, mitamos Acabas de comer, Paúl No pasa nada, Paúl Tú eres hombre ¡No! Vamos lento Lento, lento Lento, lento Nomás no, no voltees tanto a los lados Porque te puedes marear el vino, el vino. mundo ah, oh, oh, oh, oh. andamos todo el mundo variado todos andamos variados vean caminamos vamos. miren nada ah, más está chido esto miren ese es el juego miren pues miren aquí está mi mamá burlándose de cómo estamos gritando estuvo chido me gustó este modo me gustó vamos me gustó yo pienso que vamos a ir ahorita a mostrarles un poquito de la feria desde arriba Ah, vamos al aire vamos. está nuestra aventura de los todos mecánicos ah, espero le den like, se suscriban activen la campanita y vayan a seguirnos a Facebook Ajá, que queremos exacto. llegar a 10 mil vayan a seguirnos en Instagram que va por aquí exacto. y pues bueno hasta el siguiente video Mario, finalizamos todos los de santo cantar de de, <ríe> de, la gruta, de, gritar, de gritar también y pues hasta el siguiente vídeo <ríe> yeah, exacto, give me five МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА